En este video tutorial vamos a ver cómo extraer un nodo de Excel Learning para poder trabajar con él como si fuese un nodo nuevo. Seleccionamos el nodo, botón derecho, exportar esta página como un LP. Le llamamos muestra. lo que obtendremos será lo siguiente. El mismo elemento editable de Excel pero en un nuevo LP.